presentamos el editorial hoy titulado echarle jabón al sancocho la llegada de la variante omicron a territorio dominicano es inminente por lo que junto a la ya existente variante delta en medio de la eliminación de las restricciones pueden crear situaciones muy difíciles y disparar los indicadores epidemiológicos del país como ocurrió el año pasado tras las fiestas navideñas. Así lo alertó ayer el científico dominicano residente en Doha, Qatar, Rubén Peralta, quien llama a la República Dominicana a mantener bien activas las medidas de prevención, hacer más pruebas diagnósticas y rastreo de casos así como la secuenciación oportuna de las variantes. El incremento de actividades sociales, flujo de turistas y familiares que residen en el exterior visitando a sus allegados y amigos por la época navideña, el país toma el riesgo innecesario de que se disparen los indicadores epidemiológicos de la pandemia, impactando de nuevo en la salud pública, el turismo y la economía dominicana. Como ciudadanos debemos tomar las medidas necesarias porque todo parece indicar que las autoridades están jugando al sálvese quien pueda. Y la Omicron junto a la variante Delta, que es la que actualmente predomina en el país, podrían echarle jabón al sancocho de diciembre. Hasta el próximo comentario.